MENTALIDAD DE EMPLEADO A MENTALIDAD DE EMPRESARIO Muy buenas, aquí Antonio Herrero. Lo primero de todo, quiero darte las gracias por estar viendo este vídeo y también darte la enhorabuena. Estar aquí significa que te preocupas por tu negocio, que te preocupas por mejorar y has empezado a tomar conciencia de que quizás hay otra forma mejor de hacer las cosas. En España, y te podría decir que en el resto de los países, pasa lo mismo. Los dueños de pequeñas empresas trabajan mucho más de lo que reciben a cambio, son esclavos de su negocio. El problema no es que no se esfuercen, lo hacen y mucho. El problema es que se esfuerzan en las tareas equivocadas. Déjame que te lo explique un poco más a fondo. Si eres como la gran mayoría de los pequeños empresarios de este país, seguramente eras un excelente técnico en lo que fuera, informático, electricista, carpintero, contable, etc. Posiblemente sobresaldrías respecto a tus compañeros o quizá incluso llegaste a ser encargado con personal a tu cargo. Al que un buen día, por el motivo que fuera, una bronca de tu jefe, te sentiste menospreciado, el salario te pareció insuficiente, no te agradecían cuando hacías un esfuerzo, tal vez te despidieron... Decidiste montarte por tu cuenta. ¿Pensaste que si podías hacer a la perfección las tareas técnicas de un negocio sería fácil hacer el trabajo que se requiere para dirigir el negocio que ofrece a sus clientes esas tareas técnicas? Pero esa es la trampa. Eso es lo que convierte tu negocio en un autoempleo. Te convierte en un esclavo de tu propio negocio. De repente, cuando empiezas con tu negocio, resulta que tienes que hacer todo el trabajo que hacías antes más una pila de cosas más que, no, que antes no hacías y que encima nunca has hecho y no tienes experiencia en hacerlas. Lo que te iba a liberar de tener un jefe realmente te esclaviza y ahora incluso tienes menos tiempo. A mí me gustan mucho las similitudes con la naturaleza, así que te pondré un ejemplo. Imagina que el autoempleado es una oruga. La oruga tiene una visión muy limitada del territorio. Pasar de un lugar a otro le cuesta un enorme trabajo. Solo ve lo que está a su alcance cuando levanta la vista. Pero, además, nunca levanta la vista. Está muy ocupada todo el día comiendo hojas. No puede parar. Acaba una hoja y pasa a la siguiente. Todo el día comiendo hojas. Su mundo es así. Es su trabajo. Es la vida de las orugas. De ahí viene la expresión de arrastrarse como un gusano. Pero un buen día siente la necesidad de que tiene que dejar de comer hojas y prepararse para transformarse. Así que deja de comer y empieza a prepararlo todo para protegerse el tiempo que durará esa transformación. Construye su capullo y empieza la dolorosa transformación. Pasan los días y de repente un buen día sale de su capullo. Resulta que tiene alas que le permiten volar. Al elevarse tiene una visión más amplia del territorio. Digamos que ahora tiene más perspectiva y descubre que hay un mundo mucho más amplio que la rama del árbol en la que vivía, que hay más árboles y que también hay flores. De repente ya no come más hojas. Ahora puede volar de flor en flor y alimentarse del dulce néctar. Ahora no tiene límites. Pasar de un lado a otro ya no le cuesta trabajo. Podríamos decir que su mundo se ha ampliado. Lo mismo sucede con un empresario. Cuando tu negocio es un autoempleo, un trabajo, eres como la oruga. Cuando, lo convier cuando conviertes ese autoempleo en una empresa con un sistema trabajando para ti, eres como la mariposa. Tu mundo se amplía, tienes una visión con más perspectiva de tu mundo, se abre un sinfín de posibilidades, pero eso sí, al igual que le ocurre a la oruga, para convertirse en mariposa, has de sufrir una transformación y en eso es en lo que yo te puedo ayudar. Veamos un poco, veamos un poco más en detalle de qué estamos hablando, para empezar a comprender cómo es el proceso de transformación de oruga a mariposa en los negocios de autoempleado a empresario y para que empieces a concienciarte de todo lo que vas a tener que cambiar en el proceso de transformación. Empecemos por ver las diferentes áreas que tiene una empresa y a las que hay que dedicar mayor o menor cantidad de tiempo pero que sí o sí se han de hacer. Imagina que la empresa es como un motor compuesto de varios engranajes. Si falla un engranaje el motor deja de funcionar. Por lo que debemos cuidarnos de todos y cada uno de ellos, debemos cuidarnos de que todos y cada uno de ellos giren como es debido y de mantenerlos perfectamente engrasados. En primer lugar, está el engranaje de la producción. Es el que se encarga de que a partir de materia prima, que puede ser material o virtual, información, conocimiento, etcétera, aplicando tecnología e información con una determinada infra, infra, infraestructura y con el esfuerzo de las personas que trabajan en la empresa se cubren las necesidades de los clientes. Aquí se necesitan técnicos cualificados para realizar el trabajo. Después viene el engranaje de las finanzas. El principal objetivo de esta área es el de asegurar el máximo aprovechamiento y la correcta administración de los recursos económico-financieros de la empresa. En esta área se necesitan personas con conocimientos financieros y económicos. A continuación, tenemos el engranaje de la administración. Y aquí no me refiero a la parte administrativa, que dependería de este departamento también. Me refiero a la parte que trata de coordinar todas las actividades que se dan en la empresa y de optimizar todos los recursos de que dispone para conseguir los objetivos. En esta área es donde se define la estrategia de la empresa para definir los objetivos y los planes para lograrlos. Esta área es la más compleja de todas y la que más esfuerzo mental requiere. Aquí el dueño del negocio se ha de poner el sombrero de emprendedor cuyo trabajo será el de abrir nuevas vías de negocio y el de pensar cómo mejorar cada día lo que se hace. También se tendrá que poner el sombrero de gerente que se encargará de gestionar correctamente el negocio. Las funciones de la gestión empresarial serían las siguientes. La planificación, que define qué se va a hacer. Define los objetivos y decide qué recursos y qué tareas serán necesarios para conseguirlos. Incluye también la solución de problemas y la toma de decisiones. Después viene la organización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 Y por último, vendría el control, que se encarga de ver cómo se está haciendo. Se encarga de medir, monitorizar y verificar que las metas y sus tareas se ejecutan según lo planificado. En caso de desviaciones, realiza los ajustes necesarios para corregir los desvíos para que los objetivos finalmente se cumplan. Otro engranaje que encontramos es el de los recursos humanos. Esta área de la empresa es la que se ocupa de seleccionar Contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Y por último encontramos el granaje del marketing y las ventas. Ni que decir tiene que una empresa que no vende tiene los días contados. Mientras que el objetivo del marketing es que las actividades de venta sean innecesarias. Si hacemos bien el marketing de la empresa no será necesario salir a vender. Serán los clientes los que nos vengan a comprar. En esta área se incluye también la parte del marketing más conocida como el boca a boca. Conseguir que sean nuestros clientes los que nos recomienden a otros clientes. Fíjate que antes, como técnico, trabajando por cuenta ajena para otra empresa u otro empresario, solo desempeñabas un rol, el de técnico. Ahora, con tu nuevo negocio, vas a tener que desempeñar como mínimo seis roles diferentes. Todos ellos importantes para el funcionamiento del negocio, no puedes dejar a la deriva ninguno de ellos. Desgraciadamente, la mayoría de los dueños de pequeñas empresas, en vez de un negocio, tienen un autoempleo porque se centran casi exclusivamente en el área de la producción. Porque es lo que dominan, lo que mejor se les da, en lo que son expertos y dedican muy poco tiempo al resto de áreas. Veamos cómo se llega a esto viendo las diferentes fases que se dan desde la fundación de una pequeña empresa hasta que se convierte en un negocio rentable trabajando para su dueño. Fase 1 La fundación o introducción en el mercado Esta es la fase más ilusionante de todas, es cuando tu sueño se hace realidad. Dejas de tener un jefe, ahora tú eres tu propio jefe. Eres libre de hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Pero como eres técnico, que tiene mentalidad de empleado, y que aún no ha desarrollado mentalidad empresarial, empiezas a crear un negocio donde ir a trabajar. Un negocio acorde a lo que su dueño quiere, en lugar de lo que el negocio necesita. Simplemente porque aún no sabe qué es lo que necesita su negocio. En esta fase Estás cargado de energía y de ilusión. Hay mucho que hacer y te pones inmediatamente manos a la obra. Aparte del trabajo técnico en sí, has de organizarlo todo. Has de hacer otras cosas necesarias para lanzar un negocio y en las que tú no tienes apenas experiencia. Has de buscar clientes, has de hacer facturas, has de acondicionar el lugar de trabajo, has de vigilar las cuentas bancarias, has de abrir cuentas con tus proveedores y un largo etcétera de cosas más. Eres un hombre orquesta que trabaja entre 10 y 14 horas diarias y posiblemente incluso los fines de semana. En esta primera fase también casi todo son gastos y al final de mes, con suerte, quedarán algunos eurillos para cobrar como salario. Pero lo haces todo de buena gana. ¡Eres optimista! En esta fase, el dueño del negocio, el dueño y el negocio son la misma cosa. Fase 2. El crecimiento. El negocio por fin está en marcha. Y ya tienes todo organizado. De repente, todo el esfuerzo realizado empieza a dar sus frutos. Como eres bueno, los clientes quedan contentos, te recomiendan a sus amigos. Los amigos de tus clientes, cuando te prueban, te mandan a sus amigos y todo el mundo ya habla de ti, de lo bien que lo haces. Y aquí es donde empieza el problema. Cada vez tienes más trabajo y el día sigue teniendo 24 horas. Llega un momento en que no puedes atender a todo el mundo, empiezas a fallar, necesitas ayuda. Si sigues así, tus clientes se enfadarán y poco a poco los perderás a todos. Así que llega el momento de contratar a alguien. Pero muchos tienen miedo, sienten vértigo a contratar a alguien y se quedan aquí. En España, según los datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en abril de 2018 había 1.546.209 autónomos sin asalariados. Esto es el 53,8% del total de empresas que hay en toda España. Se quedan con sus mejores clientes y van haciendo. Pero hay otros que deciden dar el salto y contratan a su primer empleado. Cuando lo hacen ven que pueden asumir más trabajo y que los beneficios que generan son cuantiosos ven que merece la pena contratar. Así que siguen haciéndolo, pero hasta un límite. Los que contratan son los que pasan a la fase 3. Fase 3. La madurez. En esta fase, en España, según los datos también del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en abril de 2018 había 1.145.965 microempresas con entre 1 y 9 asalariados. Esto es el 39,9% del total de empresas que hay en todo el estado. El crecimiento interanual es del 0,24, una cifra ridícula que indica lo difícil que es para las empresas sin empleados dar el salto a esta tercera fase del crecimiento empresarial para pasar a ser una empresa con empleados. En esta fase ya se delegan las tareas en los empleados. Esto permite que el dueño se pueda relajar un poco, pero como lo lleva todo él, todo el mundo le pregunta. Se pasa todo el día resolviendo problemas, despejando dudas de los empleados, preocupándose por todo. Normalmente, cuando se van todos es cuando por fin puede hacer su trabajo, con lo cual ha de seguir trabajando infinidad de horas. Sigue estando en la trampa dando vueltas en la rueda del hámster sin poder parar ni un solo instante. Es por ello por lo que en el apartado anterior decía que hay empresarios que dan el salto a contratar pero hasta un límite. Cuantos más empleados, más gente consultando dudas, más problemas a resolver. Por lo tanto, deciden no crecer más. Se estancan y se quedan aquí, dentro de su aparente zona de confort. Muchísima gente se queda en esta fase y no avanza más. Yo me pasé aquí varios años y aunque me ganaba muy bien la vida, no tenía tiempo de gastármelo. Mi trabajo me robó la infancia de mis hijos que me perdí. Acabó con mi matrimonio. No tenía nunca tiempo de quedar con mis amigos. En definitiva, me robó muchas cosas importantes que no se pueden pagar ni con todo el dinero del mundo. Y que jamás, jamás podré recuperar. Llegados a este punto, has de comprender varias cosas. 1. Que no tienes una empresa, tienes un trabajo. 2. Que este trabajo es el peor trabajo del mundo, porque eres esclavo de él. 3. No puedes cerrar cuando quieras, porque si cierras, no cobras. 4. No puedes irte cuando quieras, porque si te vas nadie sabrá lo que hay que hacer en cada momento. 5. No puedes venderlo, porque el negocio eres tú. Y nadie quiere una empresa en la que todo depende de su dueño. Y seis, que tu negocio no es tu vida. Tu negocio, y tú, tu negocio y tu vida son dos cosas totalmente separadas. Tú no has de servir a tu negocio. El propósito de tu negocio te ha de servir para conseguir la vida que quieres para ti y para los tuyos. Por lo tanto, el punto más importante y que te hará pasar a la siguiente fase, el que te hará pasar de oruga a mariposa, de autoempleado a empresario, es que tú no has de trabajar en tu negocio. Has de trabajar sobre tu negocio. Este es un punto que no todos son capaces de ver y que les cuesta muchísimo asimilar. Cuando no tienes mentalidad empresarial, cuando sigues con mentalidad de empleado y tu empresa sigue siendo el autoempleo del técnico que lo fundó, que está en las trincheras cada día, tu punto de vista es erróneo, como la oruga. Ves el mundo desde abajo, cuando para llevar una empresa, mantenerla y hacerla crecer, tu punto de vista ha de ser desde arriba, como la mariposa. Te has de elevar para ver todo con más perspectiva, la perspectiva que te dará claridad. El técnico tiene una visión táctica de la empresa, mientras que un buen administrador de empresa ha de tener una visión estratégica del negocio. Si te quedas en este punto, más tarde o más temprano, la siguiente fase de tus negocios será el declive. Para pasar a la siguiente fase, has de tener un plan. Piensa que cualquier plan es mejor que ningún plan. La mayoría de los empresarios que se queda en esta fase es porque dedican las siguientes cantidades de tiempo a cada rol. 70% del tiempo hacen de técnicos, ejecutores del trabajo de producción, sean del oficio que sean. 20% del tiempo desempeñan el rol de administrador y 10% del tiempo se dedican al rol de emprendedor. Entonces, ¿cómo es de hacer las cosas diferentes? Veamos la fase 4, la sistematización o automatización del negocio. Lo primero que has de asumir para pasar a esta cuarta fase es que tu propósito de vida no es servir a tu negocio, sino que el propósito de tu negocio es servir a tu vida. Te has de permitir tener una mejor calidad de vida y no convertirte en un esclavo de tu negocio como sucede en el autoempleo, las orugas. El segundo punto es que debes trabajar sobre tu negocio, no en él, con un entendimiento claro de por qué es absolutamente necesario para ti hacerlo. En esta fase, el dueño del negocio debería dedicar los, las siguientes cantidades de tiempo a cada rol. 0% del tiempo al rol de técnico o productor, 20% del tiempo al rol de administrador y 80% del tiempo al rol del emprendedor, pensando en cómo hacer cada vez mejor el trabajo de tu empresa. Para que esto pueda ser así, vas a tener que implantar un sistema en tu negocio. Las empresas que se hacen grandes lo hacen porque implantan un sistema y lo mejoran día a día. Como te he explicado hasta ahora, en todas las pequeñas empresas, el motor de su negocio es su dueño. Al implantar un sistema, este se convierte en el motor del negocio y su dueño se libera. Pasas de ser un autoempleado que trabaja infinidad de horas en su negocio, una oruga, a ser dueño de un negocio que trabaja duro para ti, una mariposa. Pero ¿qué es un sistema? Un sistema no es ni más ni menos que una forma de hacer las cosas puesta por escrito, donde se definen las tareas y el perfil de todos y cada uno de los puestos de trabajo, actuales y futuros, acorde a la visión a largo plazo de tu empresa. También quedan definidos los valores y las reglas para que esos valores se cumplan más importantes de la empresa por los cuales se rige la toma de todas las decisiones que la empresa deba tomar. Se incluyen también todos los procesos que se dan en la empresa y todas las acciones, paso a paso, que se han de realizar para entregar el producto o servicio al cliente con la calidad deseada. Todo ello se ha de poner por escrito. Es muy importante. Y ha de ser fácil de enseñar a la gente. Tan fácil que cualquiera pueda desempeñar las funciones de cualquier otro sin problemas. Se han de automatizar todos los procesos que se puedan, nadie puede ser imprescindible. Imagina que quieres franquiciar tu negocio. Para hacerlo tendrás que tener un modelo que funcione como un reloj. Con unas instrucciones muy concretas, el manual de operaciones con las que formarás al franquiciado y que le servirán como manual de consulta de cómo se hace todo en el negocio para que funcione con los resultados deseados. Así consigues un negocio que funciona sin tu presencia. Así consigues un negocio con un sistema trabajando para ti. En esto es en lo que yo te puedo ayudar en tu empresa. Empezando con una asesoría gratuita. Se encuentre en la fase que se encuentre tu negocio. Te ayudo a analizarlo para ver en qué fase está. Y te digo qué debes hacer para sistematizar tu negocio. El cómo hacerlo dependerá de tu negocio y de ti. Y esa será la parte que tú debes trabajar, que tú deberás trabajar. La fase de transformación, de esfuerzo para pasar de oruga a mariposa, de autoempleado a empresario. Te animo a que te apuntes al curso de Oruga a Mariposa, donde te enseño cómo implantar un sistema en tu negocio o a que solicites información para realizar una mentoría uno a uno, donde te acompaño de la mano paso a paso para hacerlo. Reflexiona sobre todo lo que acabas de aprender y no permitas que tu negocio te robe tu vida como el mío hizo conmigo. Ahí fuera hay un mundo más amplio, lleno de flores con dulce néctar. No todo es trabajar. ¿Entiendes ahora por qué ser un buen profesional no es suficiente para ser un buen empresario? Cuando montas un negocio, tu fin ha de ser dejar de hacer las tareas que hacías como buen profesional, la oruga, y comenzar a hacer los trabajos de administración y como emprendedor necesarios para convertirte en un empresario, la mariposa. Empieza a pensar cómo liberarte de la esclavitud del autoempleo. Los negocios no funcionan como tú creías hasta ahora que funcionaban. Se puede hacer de otra manera, se puede hacer mejor. ¿Quieres una mejor calidad de vida para ti y para los tuyos? Ponte en marcha ya. Toma acción ya. Apúntate al curso o pide información para la mentoría personal. Puedes hacerlo por aquí debajo del vídeo. Gracias.